Resumen del libro Construye tu supermemoria volviendo a ser niño. Supongamos que un niño está jugando maquinitas, vaya que intenso, gran concentración, está apasionado, ese nivel de concentración es el que requerimos al estudiar. Busquemos un ambiente óptimo, ventilado y con luz natural, usa métodos de relajación, concéntrate en el aquí y en el ahora. ¿Qué pasa si pedimos a un grupo que dibuje en un bosque? Resulta que cada uno va a dibujar de acuerdo con su modelo mental y todos van a ser diferentes. Si armamos un mueble que nos cuesta trabajo, si volvemos a armar uno más y otro y otro, vamos a hacerlo más rápido, ya que modificamos nuestros modelos mentales. Cuando pones en juego asociaciones y emociones, Recordamos con mayor facilidad, como una lata de Coca-Cola, la asocia con el sonido cuando la destapa y cómo se escuchan las burbujas al servir en un vaso de vidrio, y siente una emoción de alegría. Hagamos asociaciones, si nos presentan a alguien que se llama Pedro, podemos asociarlo con otra persona que se llama igual o si tiene una cara fuerte igual lo asociamos con una piedra. Recuerdas de las vacaciones que disfrutaste, seguro que sí porque involucraste los sentimientos. Para reactivar los sentidos ve al campo huele los olores, observa las distintas gamas cromáticas, escucha el sonido de los pájaros, el viento. Si quedaste con el electricista el miércoles después de trabajar. Imagina que justo antes de terminar el trabajo, el electricista golpea nuestra ventana de un quinto piso y va montado encima de un rayo y huele a quemado y oímos un gran estruendo. Las anclas o anzuelos son aquellas imágenes, palabras o elementos, a través del cual vamos a desencadenar el proceso de recuperación de la información del almacén de la memoria. Es como el identificador del libro que le das al bibliotecario para que vaya al archivo a buscarlo. Visualiza lo que quiere recordar como si fuera una imagen y modifica algún detalle para llevarlo a lo absurdo o cómico. Cuando queremos estudiar un idioma tenemos que tomar en cuenta que el 80% de las palabras que se usan son el 20% de las palabras del diccionario. Según Pareto, deberíamos centrar nuestros esfuerzos en aprender ese 20% de vocabulario que es el que se usa con más frecuencia. Checa la relación con otros conocimientos, pregúntate si dentro de esa información existe un patrón que se repita. Clasifica la información en registros o trocitos más pequeños que sean más manejables y convertibles a entes concretos o con mayor retención. ¿Cuántas veces vemos una película de tres horas y recordamos cada momento de esta? Usemos el método de construir una historia. Ejemplo, recuerda la siguiente lista de palabras. Mesa, volcán, rigurosidad, homo sapiens, palo, corbata, lavavajillas, cuadrúpedo, ventilador. Imaginemos una mesa, como no podía ser de otra forma, gigante, tan grande como una montaña, encima de la mesa junto a las nubes, se aprecia un volcán, rigurosidad es una palabra abstracta por lo que imaginemos a Rigoberto, él es un cavernícola que a su vez se convierte en homo sapiens, tiene un gran palo, que tiene una corbata de color amarillo chillante está sucio de en medio por lo que lo metemos en el lavavajillas para lavarlo, el cual tiene cuatro patas, arriba hay un gran ventilador que gira muy rápido. Podemos usar mapas mentales o la técnica el visual thinking, o pensamiento visual la cual traslada tus pensamientos o ideas en imágenes captando en las mismas la esencia del mensaje a transmitir. Bueno hasta aquí, a partir de este video entraremos a una nueva dinámica le daremos una calificación al libro, el libro está escrito de una manera muy técnica muy interesante para el que quiere aprender técnicas de mnemotecnia. El único punto malo que veo es que cuesta un poco de trabajo entenderle, pero es un libro muy recomendado para estudiar el tema mi calificación por tanto es de 9.0. Debido a que cumple su cometido, si te gustó dale like, activa la campanita y suscríbete, y recuerda da siempre tu máximo esfuerzo. Hasta la próxima, nos estamos escuchando en el siguiente video. Educa a tu espíritu y no dejes nunca de aprender, una vida sin cultura es una imagen de la muerte, Catón el joven.